Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues hoy vamos a hacer un programa distinto, algo diferente. No voy a dar predicciones ni voy a profetizar qué va a pasar en el 2019 ni en ningún momento del año que viene, sino vamos a hacer un, una reflexión, vamos a reflexionar más bien sobre qué ha ocurrido y sobre qué podemos hacer, cómo podemos reaccionar en el año 2019. Pero yo sé que muchos hablan de tema económico, de tema político, de un montón de cosas que parece ser que se pueden predecir. Bueno, nos podemos equivocar perfectamente, pero sí que se puede hacer un repaso personal de todo lo que ha acontecido en este 2018 y vamos a terminar prácticamente de aquí unos días yo sé que muchos queréis escuchar pues una serie de predicciones pues que yo si os digo la verdad no soy quien pues para eh, lanzar profetizaciones pues que pueden salir o que no pueden salir si realmente esto no se sabe no tenemos una idea o una visión certera de lo que puede ocurrir pero como he dicho quiero traeros reflexiones los que seguís el canal de En Busca de la Verdad desde hace tiempo, sabéis que soy una persona que me gusta hacer reflexionar a toda aquella persona que ve mis vídeos. Siempre me gusta lanzar una reflexión, porque no nos podemos quedar con todo lo que se dice o todo lo que diga yo, sino que vosotros reflexionéis, busquéis, comparéis y que sea por propio convencimiento pues cualquier hecho, cualquier evento, cualquier idea. Yo voy a hacer una reflexión con vosotros. Una no, varias reflexiones con vosotros. Muchos me preguntáis, Rafa, ¿qué puede pasar eh, el año que viene eh, con todo esto del tema de banca, con todo esto del tema de, de política? Bueno, una de las cosas que van a ocurrir es que van a haber cambios pero esto no es que yo sea profeta es que ya los están habiendo y hemos visto que en el 2018 han habido muchos cambios muchísimos cambios han habido eh, cambios políticos cambios económicos todo tipo de cambios quizá lo que digo suene un poco ambiguo pero esto es algo natural es algo que va a ir cambiando y que a lo largo de los siglos se han sucedido los cambios para mejor o para peor si es cierto es que nunca llueve al gusto de nadie pero nos sabemos adaptar como personas como seres humanos por otro lado quiero eh, haceros pensar en ciertas cosas hemos vivido un año o he vivido un año con vosotros donde si os fijáis en la trayectoria del de canal en busca de la verdad todo este tiempo todo este 2018 pues han habido una serie de cambios una serie de movimientos una serie de avances incluso retrocesos pero esto era necesario esto era necesario quizá esto en la vida cotidiana se puede llevar como ejemplo, a veces hemos avanzado, a veces hemos retrocedido, a veces hemos cogido impulso y a veces nos hemos echado hacia atrás para coger impulso o simplemente hemos observado. Esto es bueno. Esto no es nada malo. Esto forma parte de la vida. Forma parte de la adaptación de las personas y adaptaciones al medio. Adaptaciones a lo que tenemos entre manos. Yo quiero aconsejaros, como consejo, es gratuito, el que quiera que lo coja y el que no, pues no, que no lo coja. Pues eh, quiero deciros que en mi canal, por ejemplo, pues habéis visto que somos un canal, soy un canal de misterio, hablo de misterio. Pero yo he ido lanzando eh, ciertas encuestas eh, en, en comunidad aquí. Y me habéis dicho que queréis conspiración, política, economía. Y os habéis basado en eso. En un número muy bajito, el tema de ovnis, el tema de, de fenómenos extraños. Aunque habéis dejado unos comentarios, cada uno, habéis dejado pues una serie de comentarios, ¿no? Pues mira, Rafa, quiero que toques este tema, este otro. Y es lo que se ha ido tocando, es lo que hemos estado tocando. Pero tenemos que volver a nuestro trabajo, a nuestro cometido, que es el misterio, sin dejar de lado todo lo que hemos hablado en relación a la política, en relación a la economía, a Soros, que lo tenemos ahí hasta en la sopa, y vosotros diréis, Rafa, qué pesado eres con Soros. No, es que este señor es en sitios, ¿eh? todos los sitios donde tú mires te lo vas a encontrar. Todos estos cambios han sido necesarios para marcar distancias, para alejarnos de muchas cosas. Para alejarnos de todas aquellas personas que se han quedado atrás, que no han podido estar, que no han querido estar, que no han estado a la altura. Otros que han venido nuevos, estos nuevos un día se irán. Y esto es un ciclo constante. Pero yo en la política de este canal pues, he llevado pues, una serie de reflexiones a la práctica donde os puedo decir que el resultado no ha sido malo, ha sido positivo. Ha sido quitar lastre, quitar personas contraproducentes, nocivas, para mi persona, para mi canal y para mi entorno. Creo que ha sido una gran decisión el poder avanzar y de hecho los que me seguís en las redes sociales, en algún momento lo he puesto pues he ido quitando gente que para mí personalmente pues más que aportarme ciertas cosas pues me han restado y sobre todo tienes que aguantar muchos menosprecios muchos insultos, muchos ataques porque estamos aquí, estamos delante de un medio libre, independiente, donde nosotros no tenemos a nadie que nos diga Rafa, di esto, Rafa, di lo otro. Cuando he hablado de política española me ha hecho mucha gracia porque me han llamado facha y comunista. Es decir, nadie ha visto el sentido real que iba justamente por el borde, por el centro y por la crítica de todo lo que nos ha rodeado. Con lo cual yo me doy por satisfecho, ¿no? Porque unos me ven el enemigo del otro y el otro el enemigo del uno. Es decir, a veces hay gente que no sabe lo que estás diciendo. Simplemente oye lo que más les conviene. Y sobre todo en este medio, YouTube, cuando no haces algo que le conviene al otro, vienen eh, los aires de superioridad, las vejaciones, los egos, las estupideces... Y yo os digo la verdad, yo el mes que viene voy a cumplir 44 años y sinceramente creo que ya ha llegado ese límite en este 2018 donde me voy a quitar gente de encima, de hecho ya me he quitado a mucha gente en Facebook, en redes sociales, eh, no solamente en amistad, sino bloqueados y eliminados fuera. No quiero saber nada de estas personas. Porque he aprendido que el mejor camino es el que te hagas tú solo. Y esto es un consejo que te quiero dar a ti. El mejor camino es el que tú hagas y que personas de buena voluntad se van a ir acercando a ti y van a colaborar, participar en tu vida. Y aunque en algunos momentos tengas de más y de menos con esas personas, lo importante es que van a volver ahí, a estar ahí. Y eso es súper importante. Este canal ha tenido muchísimos cambios, muchísimas reformas, porque hemos dependido de la amistad vana, falsa y absurda de ciertas personas, que no vamos a mencionar. Y que, obviamente, han querido arribar el asco a su sardina y tirar, tirar hacia ellos lo que más les ha convenido. Pero lo mejor ha sido deshacerse de todo y caminar. Y esto es lo que yo te aconsejo. Camina. Te vas a encontrar tormentas, eh, tsunamis, vendavales, terremotos, volcanes... No importa. Porque vas a encontrar ese camino que te vas a ir abriendo paso tú personalmente. Sí, te vas a abrir un paso personalmente, tu propio camino, habrá momentos que avanzarás, habrá momentos que frenarás, habrá momentos que tendrás que mirar hacia atrás y habrá momentos que no deberás mirar hacia atrás, pero ese camino te lo estás haciendo tú solo, tú solo, y tengas éxito o fracases, te puedo decir que el fruto de todo ello siempre será para algo mucho mejor siempre pero estoy seguro que siempre así que amigo no dejes de caminar hacia adelante nunca dejes de caminar hacia adelante Sí es bueno de vez en cuando hacer un alto en el camino y mirar hacia atrás es bueno pero no te quedes parado mucho tiempo porque la vida sigue hacia adelante y tú tienes que ir hacia adelante con la vida. Y no con esto estoy diciendo que formes parte del sistema, que seas un borrego. No, no, no. Sabemos encontrar nuestros cauces perfectamente. Pues es lo que hemos hecho aquí. Encontrar nuestros cauces. Encontrar nuestro camino. Y a día de hoy, te paras, miras hacia atrás. Y te das cuenta de que lo que ha ocurrido era necesario que ocurriese. Y cada uno toma su camino, buenamente, cada uno hace su vida, aunque hay gente que no tiene vida y se dedica a machacar a los otros, pero bueno, estos son casos aparte. Pero cada uno hace su camino, cada uno hace su vida. A veces los caminos se separan, pero el camino que tú estás forjándote es el más importante. Márcate una serie de metas, pero metas asequibles. A corto plazo pequeñas metas a corto plazo y de forma muy asequible que tú vayas llegando a esas metas que tú vayas consiguiendo es cierto que a veces llegas a esa meta un poco exhausto a veces llegas muy bien incluso sobrado de fuerzas pero continúa debes de continuar en el futuro en este canal pues hemos tomado la determinación de que vamos a trabajar en solitario eh, va a ser muy rara la vez que alguien colabore con nosotros aunque tenemos colaboradores habituales como Alejandro Medino como Alba Espejo eh, los compañeros eh, donde hacemos documentales, Nelo y Paco estarán con nosotros y poco más poco más porque mi barco es muy pequeñito, mi barco es muy pequeño, muy humilde y a veces lento. A veces es muy lento y no podemos remar todos porque no hay sitio para todos. Pero lo importante es ir llegando a puerto. Esto es lo más importante y no eh, naufragar en el intento. Hemos sobrevivido a muchos temporales. A muchos. Pero lo importante es que seguimos aquí. Seguimos trabajando. Seguimos trayendo noticias hacia vosotros. Hemos hablado de Latinoamérica, hemos hablado de España, hemos hablado de política, hemos hablado de economía, hemos hablado de la crisis, hemos hablado de misterio, de extraterrestres, de historia. De todo lo que podemos dominar, lo que podemos conocer, las fuentes de información que hemos accedido. Pero no me voy a meter en camisa de once varas en cosas que desconozco. Evidentemente, y sobre todo me gusta decir de vez en cuando no sé qué es esto, no sé qué es lo otro, porque eso me abre las puertas a aprender cosas que vosotros me preguntáis. Con lo cual, yo por mi parte os aconsejo que hagáis, <coughs> no resfriaros, es muy importante, perdón, que hagáis cosas. Por vuestro propio convencimiento. No os dejéis arrastrar por nadie. A veces somos presos de muchas situaciones. Y que por... ¿Qué puede pasar? ¿Qué dirá este? ¿Qué dirá el otro? O ¿Qué cara me va a poner esta persona? O simplemente endulzar ciertas cosas para que ciertas personas no se enfaden. Esto es un error. Hay que hablar claro. Con educación. Pero claro. Directo. Y además así las personas te conocen antes. Me he encontrado a muchas personas que me han querido endulzar, me han querido, en definitiva, no ha valido para nada. Porque luego la verdad sale. La verdad sale. Y vosotros lo sabéis. La verdad siempre está por ahí. Y cuando menos te lo esperas, ¡zas! Salta y se presenta delante de ti. Y esto es lo que nos va a pasar absolutamente a todos. A mí, a vosotros, a todos. Así que mi consejo es que hagáis camino, trabajéis, no cansarse. Voluntad de hierro. Sobre todo voluntad de hierro. Yo, los que me conocen, una de las eh, características que, sí, por las que todo el mundo me conoce es que tengo una voluntad de hierro. Algo indomable, ciertamente sí que soy pero perseverante consistente paciente pero voluntad de hierro y en muchas ocasiones como he dicho indomable pero bueno esto ya forma parte del carácter así que yo por lo que os puedo decir es que no hay predicciones para el 2019 yo no voy a hacer esto porque Sé que hay mucha gente que cree en lo que digo. Sé que hay mucha gente que me escucha. Pues incluso a estas personas deciros que comparéis, que busquéis, que encontréis vuestra propia verdad. Que nadie, ni tan siquiera yo, ni tan siquiera otras personas os indiquen lo que tenéis que pensar. Muy importante. Luego con la comparativa tú vas a coger lo mejor de uno, lo mejor del otro, o lo peor de uno y lo peor de otro. No importa. Pero vas a coger lo que tú crees que más eh, se acerca a tu forma de ver el mundo. Y eso lo que hace es una huella personal que tú vas a dejar en cada sitio. Vas a dejar una, una imprenta, o sea, una impronta de tu huella. Una señal, tú. Y esto es importante, porque te voy a decir otra cosa. Como tú, no hay nadie. Eres único o eres única ni nadie como tú sé original <coughs> sé original y avanza, muy importante así que estos son mis consejillos para el 2019 comentarios consejos ideas y vosotros podéis contrastar y quedaros con lo mejor quedaros con lo que más os guste pero sobre todo ser auténticos ser vosotros mismos no dependáis de nada ni de nadie aunque a veces estamos presos por esa dependencia de un hijo de cómo estará un familiar, si alguien está enfermo un amigo etcétera, etcétera, sí, ese tipo de cosas claro que sí, son buenas son necesarias, pero lo que no es bueno y necesario es depender de personas que nos pueden hacer daño y tú eres inteligente amigo muy inteligente así que chicos, chicas un cordial saludo, os dejo estas no predicciones, consejos, y que podéis tomarlos, podéis dejarlos, podéis hacer lo que más os guste. Pero sobre todo, ser vosotros y ser auténticos. Un beso. Nos vemos pronto. Hasta luego.